¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Soy Nico de Adercid, me encuentro acá con mi amigo personal Lojota ¿Qué haces Nico? Y bueno, hoy vamos a empezar con, con este podcast, digamos tal vez, sobre Better Call Saul La última temporada La última temporada, ¿a raíz de qué? Bueno, a raíz de que nos parece que esta serie es una serie que mar ha marcado nuestra generación definitivamente Junto con Breaking Bad, sí Exactamente, junto con Breaking Bad eh, Es algo así como un suceso Así que lo que decidimos es que vamos a vivirla al 100% al final de la serie Involucrándonos en esto en esto que es tan actual tan Algo de esta época que son los podcasts y el expresar nuestra opinión en... En las redes sociales, en YouTube, en donde sea. Esto va a estar en YouTube igual. Estoy emocionado, Nico. Tenemos que decir que nos hemos dormido. Bueno, yo he estado enfermo, pero lo cierto es que nos hemos dormido y tenemos cuatro capítulos para ver. Si te parece, arrancamos por el primer capítulo. Primer capítulo. Volvemos a Better Call Sol después de casi dos años de espera. Después Nico. de casi dos años, una pandemia. En Better Call Sol lo que tienes es que son dos series en una. Una es la, la parte en blanco y negro, que aparece al principio de cada temporada, donde sí. se ve a... ¿Cómo es que se llama en esta encarnación, digamos, Jimmy? ¿En la encarnación en blanco y negro? Sí. Oh, no me acuerdo, ¿tiene otro nombre? Tiene otro nombre en blanco y negro, ya no sepan sí. disculpar El, nuestra distracción. Jimmy con bigote. El Jimmy con bigote. Eh, siempre se ve en blanco y negro y es un pedacito siempre al principio de cada temporada. En la temporada anterior había ocurrido con un tipo extrañísimo lo había sí. encarado y lo había apretado un poco, como para decirle que yo te conozco, vos sos el de la tele, decilo, decilo. Eh, mejor llamen a Sol, decía. Better Call Sol. Decía Sol. Y. Y bueno, una situación que nos puso muy incómodos. Sí. Eh, ahí Jimmy decide. Otra cartas. vez cambiar su identidad, pero terminaba con un gancho excelente Que era, no te preocupes, voy a encargarme yo Mirá. No sé si te acordás eso Yo digo, tengo que decir que no me acuerdo casi nada de las temporadas anteriores Hay muchos detalles, ahora vamos a ir viendo Bueno, pero... yo algunas me acuerdo Jimmy dijo, yo ahora me voy a encargar de esto Le colgó, porque sí. dijo, no, no voy a dejar de huir Y todos esperando que se termine en la siguiente temporada Ahí terminó la, la otra temporada. historia. no, ahí empezó la otra temporada. La temporada, ahí terminó la parte en blanco y negro, la parte que sería después de Breaking Bad Claro. La temporada anterior terminó que en el medio del quilombo este de los narcotraficantes, eh, sepan disculpar los sonidos de la chupada de mate, pero bueno acá lo vamos a hacer todo en una situación amena eh, le iban a tener una trampa a Lalo Salamanca, Correcto, sí. gran personaje, gran personaje, de los mejores, de los mejores personajes. Se ha sabido ganar nuestro cariño, pero con creces. Sí, sí, podemos, podemos decirlo por la vamos, escena. Vamos a hablar del, del salto, el gran salto de Lalo Salamanca. El plano del salto de Lalo Salamanca. Si ustedes saben de lo que hablamos bien y si no saben, bueno, eh, Busquen, eh, búsquenlo. Eh, gravemente de nuestros personajes favoritos... ...le tiende una trampa... ...un grupo comando... ...un grupo, un grupo comando de sí, Hitmans... Eh, ...se puede decir de élite, algo así... De SWAT, eh, sí. ...lo va a hacer boleta junto a toda la familia que está en esa casa... ...pero él puede escapar... Eh, ...estaba involucrado Nacho en esto... ...que era el que tenía que empezar una distracción... ...y después se hizo la mierda... ...así había terminado... La última temporada de Better Call Saul Con Lalo vivo, escapándose Y en busca De inminente venganza En busca de inminente venganza hacia quien sea que haya que vengarse Correcto Empieza el primer capítulo de la nueva temporada y algo que me pareció a mí, yo no, acá no vamos a hablar del uso de los colores porque no vamos a volver locos Tipo si el rojo significa esto, sí, si el verde sí, significa supuesto. lo otro fíjate que todos los personajes que hacen tal acción tienen un color cobrizo, no claro Pero eh, si vamos a ir a esto que es evidente, sí. la escena empieza con unas corbatas cayendo en blanco y negro Claro Que indica tal vez que esto está ocurriendo en esos eh, momentos después de Breaking Bad Sí. Pero... Y de a poco empieza a tomar color No a través de que el, el, la, la cámara tiene color Sino que en realidad lo que venía pasando Era que las primeras corbatas eran blanco y negro Monocromáticas y las siguientes empiezan a tener Un poco más de color Y a ser más extravagantes Y vemos un recorrido Por una mansión Ultra lujosa Esta no es la oficina de Saúl Esta no es la oficina tuve, de Saúl Tuve esa... esa sensación al principio, pero no, no lo es, es... No, no lo es, no lo es la oficina de Saúl, dentro de todo, además es lo que me sorprende a mí por esta mansión es que la oficina de Saúl es discreta sí, pero, pero... hay algunos elementos sí. en común como vemos las... una colección de acá de zapatillas de zapatos los cuales tienen varios significados que me los pierdo porque es, la verdad que esta escena es para analizarlo un montón Son, ¿Es el famoso... hay pañuelos hay zapatillas zapatos pero es esto, esto que digo yo, como hay muchos detalles en común con la oficina de Saúl, estas sí. cosas griegas y motivos... Sí, te, a, todo dice Sol Goodman, la sí. estética, ¿no? Sí. Y abren acá un espejo, y esto es lo que más me llamó la atención, que en el espejo hay como toda una serie, hay un inodoro, una pantalla, víveres, hay un par de Sussex acá por lo que veo, y una sillita desplegable, chiquitita... Que es como para que alguien se amotine ahí adentro, un bidón de agua. Esto es rarísimo. ¿Qué está pasando acá, Nico? Es una habitación atrás del espejo. Sí. ¿Y qué pasa acá? Se llevan un chaleco antibalas. Mmm, eh, que ya es una imagen. ¿Qué es lo que tiene Breaking Bad? Que me parece que la violencia de Breaking Bad va más por pequeñas imágenes como esto. Un chaleco antibalas, todo lo que implica. Sí. Es quién tiene un chaleco antibalas. ¿Viste? ¿Quién necesita un chaleco antibalas en su casa? Eh, y se están llevando cosas En el baño se muestran que hay un montón de medicamentos Y productos de belleza Entre los cuales hay una especie de dimoxinil No, no llego a leer el nombre bien Que es un producto para el cabello Todo producto de, de viejo ¿no? Para el cabello de Sol Gutmann. Sí, de Estamos... viejo coqueto sí. sí Y lo que vi en unos videitos Es que las pastillas que se ven Hay una por ejemplo para el agrandamiento de próstata mm. Un Viagra Sol Goodman necesita Viagra? ¿En, sí, ¿Durante, durante Breaking Bad? Sí, sí, a pleno ¿Pero es que tan tan joven uno empieza a necesitar Viagra? <risa> es, me, me pone un poco mal eso, viste Vemos bueno, el cuadro este... El cuadro... Que ese cuadro debe significar algo también Debe ser una pintura sí, famosa la que la debe tener algún específica. tipo de significado Acá hay la otra pintura... Con esta. Hmm. Yo te pregunto, Nico, ¿esta es la casa de Sol Goodman durante Breaking Bad? Es lo que yo no sé y la están desvalijando después de, de su desaparición en Breaking Bad al final de la serie sí, todo indicaría que sí que esta que esto está ocurriendo después de Breaking Bad porque ya venían haciendo eso con todas las temporadas porque en la última lo harían distinto no pero mm -hmm. creo que también el hecho de que esté a color eso es un cambio sí. de, de, de, de paradigma ¿no? sí y, y es grotesco no este que hay una sutileza no. viste esto es grotesco, de repente, todo lo que viene en blanco y negro De repente se vuelve colorido Estamos hablando, Nico, del, del inodoro de oro sí. sí, y acá vemos que hay una bañadera Con una ropa interior femenina mm -hmm. Que anda a saber de quién carajo es Viste Todos, sí. además, venimos Pensando en Qué es lo que va a pasar con Kim El inodoro de oro sí. Aparece también Que no solamente el inodoro, parece que todo alrededor, todo alrededor Es medio como dorado el libro... La máquina del tiempo, Nico H.G. Wells. Sí, con ese cartelito que... de Sol Goodman de atrás. ¿Eh? ¿Vos decís que había aparecido el libro? El libro había aparecido en un par de escenas de Better Call, de Sol, Better Call Saul, pero no sé realmente qué podría llegar a significar. Eh, bueno, Nico, la máquina del tiempo, estamos sí, en eso, ¿no? efectivamente. Estamos viendo distintos tiempos, eh, vemos que se llevan estatuas, hay una piscina ah, adentro. Que buenísimo, bro, que parece... Sí, sí la silueta de Saúl con la silueta de Saúl ahí flotando y acá pensaba diciendo como, sos grosos a velo". como intro, es casi una intro de Jane Bond esto que acaba de pasar sí. ¿viste? El, tanto el color como la, las figuras cortadas y el el, el auto que dice el lawyer up <risa> Eh, también algo que me parece que Breaking Bad utiliza mucho y Better Call Saul son las piletas viste los perros sí, en el agua, sí. las cosas flotando no nos vamos a olvidar del osito rosa pasan cosas importantes en las pasan piletas, cosas sí. importantes en las piletas sí, donde sí. el muerto donde el muerto sí, sí, sí, un montón de cosas bueno, en la pileta también pasa la, el asesinato del, del novio, vamos a decir de de Gustavo Fring Claro, sí, sí, sí Todo Don Eladio es esa pileta sí. básicamente. Sí, todo Don Eladio ocurre en la pileta, tenés razón, es cierto eso Una caja llena de cositos para el estrés, de pelotitas para el estrés Mirá, ahí hay no. un peluche que acaba <risa> Aparece un peluche de un búho que acaba de aparecer en el, en el último capítulo, hasta sí, la fecha, en el, sí, capítulo, sí, 4. En el capítulo 4. Yeah. Eh, es como que hay un montón de recuerdos de pequeñas triquinuelas, ¿no? De, yeah. de sol. Hay una guitarra que también tenía algo que ver, había pasado algo en, en los primeros capítulos, eh, con la guitarra esa blanca. Es toda una... Es, es realmente una máquina del tiempo esto, como decías vos recién. Mira, hay varios peluches acá. Sí, sí, sí. Está el búho ese, son todas cosas absolutamente intencionales. Una imagen de un caballo con unos cactus. Y acá vemos lo que más me interesa. Estos abrigos que no parecen ser de Sol Goodman. Parecen más de mujer. O de los personajes. O de, de los personajes Jimmy. puede ser también. De sí de Jimmy. Eh, así que esta escena es como... Yo creo que esta escena dice muchísimo más de lo que en este momento podemos saber. Como por ejemplo acabamos de ver ese búho y ahí vemos Sol Goodman sí Sol Goodman una dice ahí evidentemente esto es la casa de Sol Goodman que la vemos de fuera y afuera no parece tanto una mansión no sí sí es una casa de la puta es madre es una casa una casa interesante ¿no? es una casa de la puta madre tirando no. la mierda el, la el cartón la cintita y acá vemos por ahí lo que más nos pone nerviosos me parece entre una cosa y otra que es el corchito que cae y el zoom directo al corcho que por supuesto cuando lo vi, después de dos años de esperar la serie, después de... ¿Cuántas temporadas? ¿Cinco temporadas? Cinco temporadas. Eh, no tenía ni idea, no me acordaba de que era el corcho. Tuve que buscar un poco de información y ahí sí recordé que es un corcho de un tequila que es eh, la primer triquiñuela que Jimmy la lleva a Kim a realizar. Van a un lugar y hacen que un tipo les pague un tequila bastante caro. Correcto. Kim conserva ese corcho de recuerdo y luego vemos que hasta lo, lo sigue conservando incluso cuando renuncia a HHM, a HHM que se lo lleva entre sus cosas. ¿Y Así que no? esto me pone un poco mal o no un sabemos. poco bien, no lo sé. ¿Viste? Porque es, todos pensamos que Kim se va a morir, te dicen ¿Y Kim cómo va a morir, porque no está en no Breaking Bad No sabemos qué va a pasar. No nada. sabemos si se va a morir o no. Pero este es un comienzo de temporada. de última temporada. Sí. como corresponde. Impresionante, impresionante. Que te deja confundido. Tiene mucho replay value, como se dice en sí, los videojuegos. Sí. Y, y así empieza el primer capítulo. Una escena bastante larga. Sí, como 6 sí. minutos mm. dura más o menos. Uno de los cold openings. Sí, que el dice. Este, el el Chandler Gimbal, Vince. Vince. Vince Gilligan. Vince Gilligan. Y el otro. Sobre las escenas iniciales que no dicen. O sea, que dicen mucho, pero no hay, no hay diálogo. Algunas veces ni siquiera hay personas, actores. Sí, ni siquiera están ocurriendo los personas. No está ocurriendo ninguna acción que. Ahí lo ves, mediante recuerdos, mediante objetitos. Te están contando un montón de cosas que ocurrieron. Vemos, el capítulo empieza con Nacho. Nacho Barrio, Que está tomándose el palo. Después de toda la... Después de toda el... sí, de la secuencia esa. Con Lalo. Y vemos que aparece Lalo en una casa. Sí. En una casita bastante humilde que lo saludan con muchísimo cariño. ¿no? Sí, sí, con mucho cariño y un poquito, te diría, Nico, de, de, de re, no sé si recelo, pero están, están muy claras la, la, las, las situaciones de poder y de quién es la Sí, está muy claro que, lo que es para ellos es alguien que, bueno, es alguien importante. Yo no sentí que le tengan es miedo. Don Lalo. Sí, como Don que Lalo. es un... No sé cómo explicarlo, ¿viste? Como alguien importante de, sus, de su comunidad. Sí, sí, sí, sí, exactamente. No sentí que le hayan tenido miedo, sí sentí que le tenía un respeto. Exactamente. Y bueno, yendo al grano, lo que hace Lalo es que mata al tipo este, que al parecer se parece a él. Lo mata, efectivamente. Lo, lo hemos, mata, sí. Lo hemos agarrado una tijera. Lo caga matando. Si después aparece el otro cadáver, se recontra, sobreentiende claro. que lo caga matando. Y lo hace pasar por su cadáver. No por su cadáver. Eh, después vemos... ¿A qué, qué pasaba? ¿Qué estamos preparando? Bueno, estamos volviendo a ver a... La a vida a con Jimmy y a Kim Después de dos años, Nico. Vemos exactamente. Vemos a Jimmy y a Kim eh, después de, varios, de un montón de tiempo sin verlos. En su vida... Matrimonial, después de todo el quilombo de que fue Lalo a visitarlos, y qué sé yo, sí. se nota que hay una. Viste que empieza con ellos dos dormidos, pero um, Jimmy está mirando para arriba, serio, con una cara sí. medio como incómoda. Y um, acá ah, viene esta acá escena que vaso. saca el vasito este con el tiro. No recordamos de dónde venía sí, el tiro, sí. no sabemos si era en el desierto. O qué significaba ese vaso. Si era. Sí. Yo tengo recuerdo que Kim no tenía que ver ese vaso. Yo no recuerdo mucho, pero sí vemos que una escena muy linda que Kim agarra el vaso y lo revolea de una manera como en medio de niña. Porque vemos que le pega en, le el, pega, medio, le pega, en le pega. el medio del tacho de basura. Lo cual me encanta estas cosas de la personalidad de Kim que le hacen, que es una dura. Sí, sí, sí. sí. Es una recontra dura. Uh, eh, ¿Quiénes aparecen? Nico. Aparecen los. Los gemelos. <ríe> los gemelos estos que siempre caminan. Uh. La Igual, manera. como caminan y, como si fueran un espejo, básicamente, siempre, como si fueran dúplicas de ellos con esas botitas. Siempre que aparecen los gemelos, todo el, el realismo baja, ¿viste? Sí, de sí, sí, sí, se vuelve todo muy caricaturesco, muy cómic. Sí, ellos sí. con sus ropas, que uno es plateado el otro es dorado, o medio cobrizo, ¿viste? Sí, esas botitas esa. que tienen que son típicas mexicanas. Con unas calaveritas en la punta. Sí, hay unas. Hay, no sé si es en México, pero hay como toda una gente que se dedica a bailar una música que es medio... medio un dance, sí. pero como regional. Ay, tenía un nombre. Étnico. No, étnico no era. Pero que la, la moda de esos bailes es que usa una, unos zapatos como los de estos tipos, pero mucho más exagerados. Como que tiene sí. una espiral en la punta directamente, sí, sí, como sí, zapatos sí. de duendes. Y estos tipos te das cuenta que con esas ropas son re tradicionales de su pueblo. Llegan y ven el cadáver de supuesto Lalo Y de estos familiares de ellos Y de los familiares y de todos que están hechos mierda Y acá lo vemos a a, Gus, a Gustavo Que está hablando con este Juan Bolsa que El pelado este, diciéndole <risa> Che, loco, acá está todo mal, mataron a todos los Salamanca ¿viste? A la familia sí. esto, qué sé yo Y se habla de que hay traidores sí, sí. cerca Que son los que hicieron esto Gustavo sospechan de, de póker. Sí, Gustavo con esa cara fin. De... increíble. Y este pelado les dice que eh, Nacho es una rata y qué sé yo. Sí. Todos sabemos que Gustavo lo mandó a Nacho. Que lo mandó, él muere. Claro. Ahora nos empezamos a dar cuenta de eso. Sí, sí. Que a Gustavo le chupa un huevo Nacho. A pesar de la promesa que le hizo, lo está usando como... Como un chivo expiatorio. Y... Algo que es importante para el desarrollo de personaje, a Mike no le gusta. A Mike no le gusta. Porque Mike tiene esa debilidad por los, por los pibes, ¿viste? Por los jóvenes. Como sí. que. Él perdió a su hijo, recuerdo. Él perdió a su hijo. Entonces. Policía... Es un tipo que suele como adoptar, básicamente, sí. digamos. Eh, suele como llenar el vacío que le dejó su hijo con otros pibes, ¿viste? Exactamente. Jesse Pinkman. Lo hizo con Jesse. Y lo hizo con Nacho. Lo Hizo con Nacho. Que Nacho, digámoslo, siempre haciendo las cosas que hay que hacer. ¿no? Siempre. Nacho siempre se portó bien. Y Mike se lo recrimina a Gustavo. Como sí, le dice, loco, sí, sí. esto así no va. Entonces como que discuten. Acá lo encaran a Jimmy. Ah, los policías estos. Que habían aparecido, si no me equivoco. No me acuerdo, pero sí, siempre aparecen policías sí. que están haciendo sus investigaciones. Y lo encaran diciéndole que... Eh, vos vos acabas de, de defender un tipo que es alto narco. Sí. Y ahora el tipo apareció muerto, le dicen, ¿no? ¿O no? Sí. No me acuerdo si le decían que estaba muerto. El tema no, es le que... decían que, claro, que él lo había defendido. dice, sí, ¿qué onda? Sí. Porque el... vos al que defendés es Lalo Salamanca. Lalo Salamanca. No, le dice, él es de Guzmán. ¿viste? Y le sí. puso otro nombre. Y tiene un Furcio. Jimmy, que le dice no, que Lalo tal cosa, ¿quién es Lalo? le dicen, viste claro. y bueno, ahí como que se le tapa la otra. se delata y queda este plano muy gracioso que me pareció interesante, que entra al juzgado que estaba ya, la, todas las luces apagadas, sí. y se queda sentado ahí, como fuera una iglesia ¿no? y no pasa nada más, viste se sienta ahí y pasamos a una siguiente escena, que eso es lo que me encanta de Better Call Saul que tiene planos que... No solo nos parece... vemos otra escena, es el corte publicitario. Sí, es el corte. El chabón va, se sienta en el juzgado, que no hay nadie, y se queda quieto. Y hasta ahí llegamos. Nada más. Esos planos que tiene Better con me encantan. Que parece que no dijeran nada, pero Dicen te, te, te llenan de cosas que no sabes que son. El camino Dining Room, Esto. lo vamos a ver un par de veces. Sí, El camino Dining Room. Todos sabemos que hay una película La que película se llama El Camino. de Jesse Pickman. Y está Sol Goodman en ese, en ese dining room, que la vea. Kim Wexler, claro, Kim se empieza a juntar con la gente que defiende sí. en ese lugar sucho, en el camino. Ahí está. Kim está hablando con, con estos pibitos que está defendiendo, que a parecer es un chabón al que un rico lo caga. Sí. Y sí. el rico se mandó la cagada y el otro lo está pagando por lo del rico. Kim haciendo el laburo... Moralmente más correcto, sí. digamos. El laburo que le gusta. Hay claro. algo muy lindo que le dice Kim, que es que estuvo hablando con un montón de familias. Sí, sí, y que du... sé yo, que le dice que fue re pesado y le dijo que fue el mejor día de mi vida. Claro. Viste, como que está contenta con eso. Para hacer el bien, Nico. Sí. ¿Y esta escena a qué llevaba? Esta escena, acá empieza, si no me equivoco, el, el plan maestro de, de Kim y Jimmy. Sí, Para traer abajo a otro personaje Acá, sí. de la serie, que es el abogado Howard. Acá deciden... Howard el pato. Y Kim es la que tira una idea. ¿o no? sí. Kim le dice, mira, tengo una idea para que eso que me dijiste funcione. No cuentan qué idea. Lo, lo vemos desde afuera. Sí, vemos que se ponen a, a hablar, que Kim le empieza a contar eh, mm. qué idea tiene todo esto de Breaking Bad de Breaking Bad, de Better Console lo que tiene es que cada escena eh, hace que la historia avance y te dan información para que vos mantengas a futuro, sí. eso es lo que, que me gusta como está estructurado y, ¿Y cada dicen... escena siempre va a decir algo va a empezar con muchos detalles por ahí que parecen sí. trascendentes, detalles de la ropa, que dice ah, mira la ropita que usa o mirá lo que hay de fondo, bueno, hablando de fondo la siguiente escena Detenido. Es Nacho, que va a un hotel al que le dicen que vaya. A esconderse. Sí, a esconderse. Un hotel que está entongado con, con Gustavo Fring. Esto en medio de México. En el medio está de México. De la frontera. Y cuando entra al hotel... En eh, la recepción. La, en la recepción la casera está mirando Casados con Hijos. Casados con la, Hijos argentinos. La versión argentina, con Franchela y, y otros y, tantos. Y Peña. Y allá en el fondo podemos ver a, a Coqui y a... Pilato era? Sí, yo ah, no tengo okay, ni idea okay. porque a mí no me gustaba Casados con Hijos no, y no me gusta Casados con Hijos. Pero muy gracioso que hayan puesto Casados con Hijos. Esto, increíble, sí. ¿Cómo es que esta gente sí, sí. No hay está al tanto de que de, de, de esta serie? ¿Cómo es que de Iligan, ¿Quiénes de son? Ranchera. ¿Pero quiénes son los que sabían no. que en esta época se transmitía casados con hijos? <risa> porque es la bien? época encima ¿no? Claro, no es la seis, época 2007, Que sí. evidentemente en México se consumía Como acá hemos sí. consumido productos mexicanos también sí. ¿Quién tenía este dato, boludo? Esto me encanta Me pareció muy hermoso Y es un detalle muy del fondo Porque nunca sí. hay un detalle de la, de la pantalla Increíble, sí, Hermoso, boludo. hermoso Llega Nacho y de una manera muy discreta, la mina ya sabe quién es, mm. le da una llave. Y lo manda a su habitación. Y lo manda a su habitación. De la cuando, cual no puede salir. De la cual no puede salir, exactamente. En la habitación. Tiene que mantener el perfil bajo. Sí, es tiene de un telefonito. Hay un telefonito y un chumbo sí. en la habitación. Él habla con Mike. Y Mike le dice: Nadie te puede ver, te van a dar comida, vos tenés que quedarte ahí Uno y esperar. Dijo. Eh, siguiente escena, Mike sí. está con, con, con, su, su nieta. con su nieta ¿Y qué ocurría acá? Acá recibe un llamado de, de Nacho, un segundo llamado Y no le responde Y Mike decide no atender Claro, ahí te dice también cuál es la situación en la que está Nacho no puede, El chabón se tiene que quedar en el molde sí o sí mm. Y Mike está con carita como de secuencia también como que ya, yo no sé si ya sabía o si está sospechando que lo van a mandar al muere a Nacho. ¿Ya sabía? No, probablemente. A ver, es una situación muy compleja en la que está. Todavía no está el, el tema del padre. No me quiero adelantar igual, pero. Bien, sí, vamos a pasar a la siguiente escena. Vamos a quedar en eso. Jimmy, eh, vamos a llamarle Sol Goodman ahora, con Kim, están empezando a realizar su plan maestro. De esto, hacer mierda a Howard Esto que decías recién, Nico Las escenas te tiran data No toda la data Te tiran data eh, En el ejemplo este particular del plan Vos nunca sabés cuál es el plan pero que lo vas viendo. Pero lo vas viendo. Lo vas viendo y, y vas vos... adivinando. Creo que además eso es lo lindo del juego de esta serie. Ir adivinando y pifiándole. Ahora vamos viendo. Pero te quedas diciendo, ¿qué, qué está haciendo? Qué te, ¿Cuál es el plan? Sí. Lo vemos a este tipo entrando a un, a un club de golf. Donde está Howard jugando con el, este otro... Con este que otro es un abogado. juez, un abogado. Uno que es medio importante Sí, sí, uno más importante Un tipo que es más poronga dentro de esta movida Y va entonces Sol Goodman a hacer de cuenta que quiere Ser parte del club Que quiere ser parte del club y quiere tomar el tour Adentro, bueno primero vemos el auto de Howard Que es un dato que sí. después tenemos que conocer Que dice se namasté muy grasa sí. atrás Y vemos que hay alguien que odia a Sol Goodman Sí, que es un tipo que lo hemos visto sí. repetidamente en temporadas anteriores que cuando lo están por hacer el tour, aparece este tipo. Le habla en secreto al tipo que le va a hacer el tour. Y le mete un palo en la rueda. El tipo vuelve y le dice, el... disculpe señor, pero no, no, estamos haciendo, no estamos haciendo ningún tour. Y qué sé yo, viste lo suspendimos. Y Sol, que no es boludo y que ya sabía que iba a pasar esto. Le dice, qué onda. viste me, Primero me dijiste que sí y era de repente este tipo. te Que encima dice todo lo que nosotros queremos que diga. Sí, para sí, que no sí, suele sí, decirse sí. esto en, los, en las películas o series. viste le dice, el él se acaba de secretear y vos de repente... No tiene lugar para mí. Y acá lo que hace es buenísimo. La carta. como su apellido es Goodman, su apellido que no es Goodman. Claro. Jimmy no es judío. No. Eh, dice: Ah, claro, viste, son antisemitas, y Saca qué sé yo, carta, ni, bien, sí. ni bien escucharon el apellido Goodman, hicieron esto. <risa> arma un quilombo y pide ir al baño porque está nervioso. Que es el, el punto de toda esta misión, Nico. Llegar al baño. Sí, llegar, llegar al baño se pelea con todos estos conchetos. Cuando llega al baño, distrae a un tipo que tiene las llaves de todas las cosas. Eh, y lo que hace básicamente es plantarle una bolsita con harina en el locker de Howard. Para que la vea este, Para que la vea este otro probado. tipo con el que está. Y además, yo creo que acá está, acá me cagué de risa porque en repetidas ocasiones, viendo Better Console, pensé, ese Howard es un duro, viste porque tiene actitud de duro y me pareció muy gracioso que hasta casi infantil viste sí. que digan bueno el tipo tiene esa actitud de duro vamos a hacer que, que sospechen eso que es realmente un duro viste que no es que el tipo es así un cuadrado es un re cuadrado <risa> entonces hacen eso el tipo abre el locker se le cae la bolsita sí. se pone nervioso porque lo está viendo el otro sí, y dice eh, alguien me lo debe haber puesto acá qué sé yo y, y se van funcionó la primera parte de un plan que va, va, va a continuar. Sí, que hasta, hasta ahora sigue continuando además. Y para que cerrar, no sabemos muy bien qué va a ser el plan todavía. Mm, Cuatro, tres capítulos. Vamos después. bastante avanzados. Pero... Para cerrar, vemos que el Lalo... El revivido Lalo Salamanca. Eh, va a un punto donde se están llevando inmigrantes ilegales a México. Que encima antes a Nacho le habían dicho, una camioneta te va a ir a buscar. Mm. Vos subiste atrás de la camioneta. Y con eso vas a volverte. Lalo llega atrás de una camioneta. Sí. Eso ya nos pone nerviosos. ¿viste? Como son lugares en los que la parte atrás de una camioneta, ahí no tiene que estar Lalo. Claro. ¿Viste? Porque ahí tiene que estar Nacho. No, Lalo es una máquina asesina. ¿no? Sí. Lalo acá eh, se está por ir a México y recibe un llamado. Del tío Salamanca. Del tío Salamanca. Nuestro querido tío Salamanca. Hay un y... No palabras. No sabemos qué le dice, ¿no? Y el tío, digamos, no, no, no dice mucho. Claro, porque él Pero... empieza a ser una muy tranquila, que es decirle el abecedario y esperar a que el tipo claro. toque la campanita. Entonces el chavo le tira una pista, básicamente, un par de palabras, una palabra, que es prueba, como vimos acá. Sí. Y no me acuerdo cómo era que... No me acuerdo qué pasaba acá muy bien. ¿Por qué decidía irse a la mierda? Decidía, claro, no, no volver a Estados Unidos todavía. Va claro. a quedarse... Va a quedarse en México. Sí. Y van, van, van a ver qué pasa. La van a jugar... Tiene cosas que hacer, claro. La van a jugar de un modo más más tranquilo, me parece. Esperando a ver cómo se mueve... A ver si, el, si la verdadera rata da la cara, digamos. Claro. Se tiene que quedar ahí, básicamente. Sí. Eh, ¿Quiere que le devuelvan la guita? Ah, sí, una linda escena. Y como claro. no le quieren devolver la guita, los caga, tío. Los mata, los mata. Sí. Simple y llanamente. Y un detallito que a mí me encanta de Lalo que también le hace subir muchos puntos en mi libro es que habla en español bien sí es don ramón eso es algo que no todos los mexicanos breaking bad pueden decir mal es don ramón sí. el chabón es don ramón duro agarra la camioneta y se va a estados unidos va a estados unidos sí porque vemos que dice ah, frontera no no al no, otro lado se, quiere... se vuelve no se va a estados unidos se, sí, se, se queda en decide quedarse en méxico por lo menos por ahora nico y ese es el primer capítulo de esta temporada. De... Así que ahora vamos a pasar. Este capítulo, bueno, de nuestro, de nuestro humilde podcast. Tal vez va a durar bastante. Pero vamos a pasar al siguiente capítulo. Arranca con las faloperas estas que viven con Nacho. En la antigua casa de Nacho. Sí, que están recontrapuestas. Y llegan unos tipos: lo, la gente de, de Mike. La gente de Gustavo. Que hacen una, un tejemaneje maneje acá sí. en la casa. Sí, no sí, entendí sí. si mudaban la casa a otro lado. No, no, metían algo en la... Le plantaban una evidencia. Sí, en la caja fuerte. Le plantaban una evidencia en la caja fuerte. Pedían una caja fuerte igual a la que tenía Nacho. Y lo que hacen... Lo que hace Mike es que saca el coso, el, el documento del padre. Claro. Para que nadie vaya a buscar al padre Vemos que Mike está haciendo mm, su papel mm, De protector De protector de Nacho Ya sabe Mike el juego en el que está metido Sí. Ya sabe que Nacho sabe En qué juego está metido Entonces decide que no lo va a salvar a Nacho Porque Nacho ya sabe en qué juego está metido sí. Son las reglas Que le sí. vamos a hacer Pero el padre no tiene nada que ver Porque Mike es bueno a fin de cuentas viste. Entonces como que Saca el... El se documento prepara, del padre. Sí, para. Se adelantan, digamos, a lo que vamos a ver en, en un par de escenas, que es. Evidentemente, la, el, el cartel yendo, yendo sí. a ver que hay en esa casa. Y además, eh, Gustavo ya. Directamente. Gustavo ya dándolo. Admitiendo que lo van sí, a mandar sí, al muere. Lo van a mandar al muere. En la siguiente escena, empiezan a preparar. Eh, esa difamación que quieren hacer contra Howard. y Están ahí viendo cómo. El siguiente paso. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Entonces necesitan que haya gente que lo haya visto actuar así medio duro. Y acá recuerdan eh, a unos personajes que Kim le dice, no te va a gustar esto. Que a, sí. el, el, estas personas a las que vamos a acudir. Y ahí se corta la escena donde vemos las fotos. Ahí vemos unas fotos de la, de la escena del crimen, de la masacre de la casa de los Salamanca sí. que si bien podríamos pensar que le está viendo la policía nada más lejos no, de la no. realidad lo está viendo este, el, el... nada más y nada menos que Gustavo Fring Gustavo Fring y su, y su ayudante Massi Batac cayó, boludo sí, sí. que es tan estético este chabón <ríe> Eh, me pone tan nervioso, sí, lo odio, lo detesto, ¿Lo detesto? Lo detesto. Es, lo detestable, eh, es detestable. Eh, Gustavo viendo las escenas, viendo el cuerpo, las fotos del cuerpo de, de, Lalo, de Lalo, y no se convence el chabón. No. Todos le dicen, está, está muerto, muerto, está muerto. Y él no está convencido, pero para nada. No, no, es un tipo demasiado meticuloso para... Estar muy seguro. meticuloso, muy, muy meticuloso. No entendí lo de los registros dentales. Yo, que los registros dentales. Eh, no, no, no, no. dan error. O sea, si tenés un registro dental. ¿Cómo lo Y hizo, encuentran no? un cadáver. Y le hacen un. y lo de al falsificado. ¿Pero cómo falsificas un registro dental? Falsifican documentos, claramente. A ver, los mellizos entraron. Así nomás, a la escena del crimen con todo el Claro, las policías fue anterior. muy por la cara La policía todo sabe alabanza, que allá hay algo llamado. sucio ahí metido. Los Salamanca son la policía en abajo de la frontera. Ah, esto es hermoso, bro. Parece Nautito Hot Wheels. Sí. <risa> Cuando va, claro, este capítulo, Nico, vamos a retomar con la primera temporada a estos personajes, a esta pareja, que eran el, un poco el centro de la primera temporada. Sí, los esos, eran los de, esos eran, no eran Mesa Verde. No, esos eran, eran unos... No eran una pareja que, de estafadores? Sí, muy unos muy que, que ¿no? evadían que, no, que impuestos, como que hacían sí, sí, una movida sí, medio sí. así, se quedaban con guita que no tenían que quedarse y terminaba todo mal con ellos. Se metieron en el juego de, de Better Call Sol, no, no sabían lo que estaban haciendo, se fueron a vivir a la montaña. Sí, terminaban en cualquiera, pero por ambiciosos además. Sí, ¿Vos te sí, das cuenta que son ellos los sí, ambiciosos? Sí, sí, son personajes... Bastante desagradable. Y además está muy buena la dinámica, porque ves que ninguno de los dos la tiene clara. No, no, la mujer... La mujer es una hija de puta, es una hija de puta mal, y el chabón es un pelotudo. <risa> Pero no solamente es un pelotudo, también es un hijo de puta, sí. a fin de cuentas. Son sí, como... Sí, sí, están sí. muy bien los personajes, las personalidades que tienen. Muy bien. Los dos quieren sí. cagar, los dos quieren hacer la guita fácil... Pero la que es más hija de puta es la mina, y además no es hija de puta, bien el tipo, digamos, no, a la manera onda. de Kim, que Kim no es hija de puta, pero Kim es... Es mala tipo, onda esta mina. Que sabés que Kim la onda. tiene muy clara, o tipo la, la de Breaking Bad, sí. la morocha que estaba ah, atrás de todo, sí, sí, sí. no me acuerdo cómo se la llamaba. Sí, sí, que era genial. Claro. Esta mina no, son de muy poca monta Son, son muy, muy crotos Poca monta, poca monta es la palabra Y se meten con, con Sol Guzman sí, sí, sí. Llevan las de perdida desde el vamos sí. Y, y el detallecito es... Nico La estatua de la libertad que hay afuera esa, esa la va a tener Sol Goodman ¿Viste? en su oficina, evidentemente, ¿Viste? eventualmente. Eso sí, sí, sí, eventualmente Sol hasta le saca la estatua de la libertad inflable, pareciera, porque yo también lo vi a eso. No sé si es la misma, pero es muy parecida. Pero es muy parecida. ¿Para qué van a poner dos cosas parecidas si es una mm -hmm. serie esto, a fin de cuentas? Esto no es la realidad. eso me encanta, también esta serie, que no intenta ser real. Claro. Quiere no ser es... también ficción y cómic y usa todos estos recursos... Sí. Que son caricaturescos directamente Los personajes son... Mm, si vos vas a ver una estatua de libertad inflable Va a ser siempre la misma sí. Entonces, sabemos que esta estatua se la va a quedar Saul Goodman Todavía por no razón. lo hemos visto Este arco parece haber sido cerrado sí Pero no, lo, pero no, no, no, no, no... se dio la, el, el cambio de la estatua de libertad de mano Todavía no cerró Todavía. Además. Él les va a decir Les va a implantar, les va a hacer como una especie de Inception de que no vieron cuando estaban haciendo esta movida, porque ellos se van, ellos mientras están haciendo con, con Jimmy, después como que cambian de abogado, lo dejan en mm. banda o qué sé yo, y trabajan con Howard, si no me equivoco. Sí. Había algo que tenía que ver sí. con Howard. Y él les dice, mira, tenemos el dato de que Howard es un falopero, ustedes lo vieron alguna vez comportarse de esta manera o qué sé yo, porque pueden apelar al juicio en el que... Claro. Que ustedes perdieron con decir que... El chabón no estaba en sus, en sus cabales como para poder representarlos, ¿viste? Uh -huh. Estos muerden el anzuelo como unos campeones. Sí, sí, tienen, en vez tienen de, sus dudas. Sí, pero... En vez de hacerlo con él, con Jimmy, la mina que es la que siempre va a ir por más, que se sí. cree que es mejor que todos, sí. va y acude a otros abogados. A otros abogados. Pero qué es justamente lo que quiere Jimmy. Es justamente lo que quiere Jimmy. Él le lleva esos papeles, le, le, le muestra... Y como él les dice que si lo nombran a él, él va a tener una tajada más grande, ellos cuando van a decirle a los otros abogados que este Jaguar es un duro, no lo mencionan no lo nombran, exactamente. Y él queda limpio. Entonces él queda limpio y le salió recontra bien la jugada porque estos dos son unos pichones codiciosos. <risa> este, se lo merecen, se merecen lo que les pasó. Qué lindo. Tenemos Nacho Barra, sigue en el hotel, Nico. Nacho sigue en el hotel. Y acá es cuando empieza. Y empieza, empieza esta, esta cosa de tensión. Eh, este desarrollo de tensión. Eh, que qué bien las veces que nos muestran al chabón adentro del hotel, cómo se desarrolla eh, la claustrofobia del loco, uh -huh. los nervios, y qué sé yo. Mira ventanas, viste. Está recontra perseguido y pasamos otro lado. Sí, sí. Esto. Está desarrollado para después, nada más. ¿Viste? Para que después sintamos que pasó mucho tiempo. Está muy bien puesto eso. Porque si directamente pasara la escena que pasa al final de este capítulo, sí. no tiene sentido. Acá vemos después entonces que... Que también sirvió... vos Fíjate que la escena anterior en la que vemos a Nacho en el hotel. Sirve como elipsis para... Para estos dos chantas sí. que van al abogado este... Con el que Howard sí, estaba sí, sí, sí. el que vio que Howard tenía la bolsita de Falopa. Estos van y le dicen: mira, tenemos evidencias o creemos que Howard estaba duro. Eh, y este tipo lo defiende, le dice, no, que no sé qué, qué sé yo. Viste, tengo un primo, le dice que eres drogadicto. Y sí, nada que ver. Y también dijo que capaz que estaba puesto, qué sé yo. Pero. Como no tienen pruebas, el tipo los rechaza. Pero el tipo ya había la bolsita. Sí, el tipo ya vio la bolsita. Un locker de coso. Y y funcionó, la idea ya está instalada mm. en la mente del tipo este, que me encantaría que sepamos el nombre del tipo, porque esto es muy poco profesional lo que estamos diciendo Sí, el, el, el tipo este Aparece, Gustavo. estamos en donde está Gustavo, que fue a visitar a. al tío Sí, ¿cómo se llamaba, boludo? Me vi el nombre Héctor, ahora. Héctor Salamanca Arrancamos una escena en la que está Gustavo yendo a ver a Héctor Salamanca se Van a hablar, se, se detestan, detestan Hasta las tripas sí, sí, todo ello, él sospecha que fue sí. Que fue Gustavo sí, eh, sí, Otra sí. vez escuchamos hablar a Gustavo Fring en castellano Que habla como el espantoso, culo espantoso Habla muy mal en castellano Él es chileno, supuestamente, en el contexto de la serie Sí, creo que sí Sí, tenés razón, es chileno. No, es eh, muy feo el español de Gustavo... Sí, y en esta charla, Gustavo dice, Lalo Salamanca sigue vivo. En base a lo que habló, no lo que se habló. da cuenta de que está vivo el chabón. Ah, y acá Nico, no me digas que... Peter no, Call Saul no se transforma de repente en Twin Peaks. Acá van la gente de Salamanca... A el ver qué pueden rescatar de la casa de Nacho Varga. Tenemos esa habitación allá en el fondo con una luz... Que la luz del... La casa de Nacho echa verga acá. Sí. Este es la gente de Salamanca. Este es la gente de Salamanca. Entró al, al, al departamento de Nacho, dejaron todo dado vuelta. Hmm. Y están intentando abrir la caja fuerte, falsa. Mira mirá, mirá como vuela el, el fueguito. Sí. <ríe> el tipo ese con los anteojitos. Sí... Sí, sí, es muy y, linda y estéticamente si no me, está... si no me equivoco, eh, si lo viéramos con sonido, había así como una musiquita medio... Me encantó, me encantó. Y van a abrir la caja fuerte. ¿Y qué encontraban adentro? Lo que, el sobrecito que plantaban. Fíjate la diferencia, Nico, cómo abrieron la caja fuerte la gente de Gustavo Fring y cómo la abren los, los mexicanos. sí. ...la hacen poronga esto con una sierra... ...directamente la abren... ...no es otro la... que Juan Bolsa... ...sí... ...que encuentran un ticket... Uh -huh. ...un envío de dinero... ...a un lugar... ...y que tiene un teléfono ese lugar... ...llaman al lugar y salta la ficha... ...del de, eh, el hotel en el que está Nacho... ...Nacho acá está recontra perseguido... ...que por un plano anterior nada más... Sí. Nosotros sentimos que pasó un montón de tiempo. Ya sabemos que eso que pasó en el plano anterior es lo que estuvo haciendo el chabón durante todos los días. Vimos, dos, vimos una entrega de comida nada más. Esta es la sí. segunda que vemos y ya nos parece que hubo un montón de entregas de comida. El chabón lo que hace ahora cuando les entregan la comida es abre la puerta, mientras mira por la ventana y ve que hay un movimiento atrás. En una casita medio abandonada con sí. unas... Que está tapiada. Sí. Se ve entre las dos tablitas que hay un leve movimiento. Entonces el chon dice: La puta que los parió. Acá. Me están vigilando. Hay gato encerrado. Hace mierda el, el, aire el aire acondicionado y escapa por el costado de la. por un costado donde no se ve. Por la parte de atrás. Y se mete en la casillita esa, donde encuentra un personaje hermoso. Sí. Encuentra un personaje hermoso que es este chabón, una especie de, de Gollum que lo está mira, que lo está observando y que habla de una manera muy relajada. Me encanta cómo habla el loco. Eh, y le dice, dice sí. ¿sí? como no pasa nada, amigo. Y le dice no te equivoques. Y es un chabón enviado Dale, por el mismísimo sí. Mike. Por el No sé si por Mike. No sé por quién es enviado a este chabón. No, no, era de Mike. Me parece no, que era de, de Mike y de de los mexicanos, no de eh. Gustavo en general. Sí, me sí, parece sí, que sí. es. ¿De los o sea, mexicanos no? No, de los mexicanos no, porque si fueran los mexicanos ya, ya, ya sería boleta Nacho. Sí, sí, Está vigilándolo para que no se vaya, básicamente. Sí, Por eso sí, no sí, digo sí. que es enviado de Mike. Porque tanto Gustavo como los Salamanca lo quieren matar a Nacho. Entonces, sí, probablemente sí. lo que querían hacer sea que los Salamanca los lo encuentren en el hotel a él. Correcto. Y él lo que estaba haciendo, era vigilando para que no se vaya. ¿viste? Para sí. que lo encuentren ahí. Entonces, Nacho no mata al chabón. Lo duerme con la pistola, sin embargo. Lo duerme con la pistola. Y mientras lo tiene ahí, eh, antes de dormirlo, hace una movida muy interesante para descubrir quién es ¿Quién el que lo maneja. Celular? Ve que hay un celular en una mesa. Llama a Mike. Le dice, eh, loco, viste, creo que me están vigilando, qué sé yo. Y Mike... Y cuando cuelga, Mike llama... A este tipo. A este tipo, entonces dice, cagué. Digamos, nosotros lo que vemos es sonar el teléfono. Vemos sonar el teléfono, ya sabemos Eso que es Mike. Sabemos que es Mike. Viste, entonces el chabón corrobora que está jugado. ¿Qué hace? Prepara el gran escape. ¿no? Prepara el gran escape y justo están llegando los hermanos a Y acá una tropa sí, sí. de sicarios. Y ahora sí con una escena. Una escena de acción hermosa. Una escena de acción de, de Better Console al mejor estilo de Bad. Sí, se cagan a tiros. Par de tiros. Y el chabón en, va. En, los no. dos, estos se le plantan adelante del auto, de la camioneta. El loco agarra una camioneta. Los empieza a cagar a tiros Mientras avanza a toda velocidad Los dos hermanos Salamanca se quedan quietos Haciendo lo que mejor saben hacer Sí Pero finalmente Nacho Logra escapar, Logra escapar. Vemos en la siguiente escena Entonces a Kim y a, y a Jimmy mm. Que Jimmy todavía tiene la guita esa Que se quedó de toda la movida del desierto de Pero la tiene guardada arriba y va agarrando guita. Sí, ya pedacitos Vemos que agarra un poco de plata Se la mete en el bolsillo porque qué pasa? Jimmy va a usar la guita para. como para terminar de cerrar todo bien con estos tipos. Sí. Pero... Va, que en realidad no es cerrar todo bien, porque no, va y no. dice, ya tú escagué, sí. ¿viste? Pero les va a meter un poco de guita como para. viste, para que no, no armen más quilombo. Para utilizarlos, porque saben que mm. les gusta la guita esto. Sí. Pero vamos a ver que en este caso no va a ser suficiente la guita, que está bien en relación a los mm. personajes que son dos hijos de puta. Pero eso lo vamos a hablar ahora cuando ocurra, porque sí, acá sí. lo que pasa de interesante en esta escena, lo importante de esta escena, que es como te digo, el eh, sol todas las escenas tienen algo importante. Sí. ¿Qué es lo importante? Jimmy le dice, bueno mañana voy a hablar con ellos. Mm. Antes de que se vaya a dormir, Kim, con una carita sí, sí, que sí, es sí. terrible, que dice, sí, estas son las caritas que pone, que si no sé en qué está pensando. ¿Viste? Que eso es lo que nos gusta del personaje. Es una parata. Sí. Le dice, me parece que voy a ir mañana. Le dice, ¿viste? Eh, bueno, le dice chon sí, ¿viste? me parece que puedo ayudar o qué sé yo. Le dice, me parece que voy a ir, pero le está diciendo, voy, voy a, ir. a ir. sí. ¿Viste? Sí, sí, Porque sí. no y lo mira lo... Mal que va a ir. Ni lo mira cuando le dice eso. Mm. Mira la pantalla y le dice así nomás. Eh, creo que voy a ir, yo también Y bueno. Otra vez Kim siendo Kim y haciendo esos momentos que nos gustan. Siguiente escena. Una que creo que esta es la escena que a mí me encantó de este capítulo. Cuando mm, se rompe el vaso. Sí, cuando se rompe el vaso. Que encima yo no sabía que era tan importante este momento. Porque sí. después ocurre algo en el capítulo siguiente. Correcto. Con un fragmento del vaso. Esto es increíble. Están hablando Gustavo, Mike y el Massive Attack. Sí, Mike le recuerda... Gustavo que está haciendo cualquiera con el asunto Nacho Barra Sí, el tipo quiere que vayan a, a, a meterse el gesto, con el padre de Nacho, hijo de puta, le dice no, le dice, te recuerdo que Viste Vargas este, está con nosotros y qué sé yo. El otro dice: No, el chabón hay que matarlo, bla bla bla, es implacable, Gustavo. Sí. Siempre lo fue. Se va a servir agua y tira un vaso al piso en una escena que tiene unos detalles que son completamente parece innecesarios. Gustavo se levanta el pantaloncito de una sí. manera como así muy de duro y, y empieza a, a juntar los pedacitos uno por uno con la punta de los dedos. Acá hay un silencio, además que sepulcral cuando se rompe el vaso. Los dos sí, se sí. quedan callados mirando. Y Gustavo dice, se agacha para juntar el vaso. Sigan, les sí, dice. Bien, bien, bien, bien. Eh, le dice de Mike, déjame encontrarlo. Y yo me voy a encargar de este asunto. ¿Viste? Eh, Gustavo lo escucha. Un en silen, completo silencio. Y, y acá pasa la parte que más me gusta, que es cuando va al tacho de basura, saca. A ver, ¿qué saca? ¿Una tarjetita o una especie como de plumerito? Es un pañuelito, es un, es, es, un, pañuelito un pañuelo, sí. Es, sí. Porque, por ejemplo, eh, yo pensaba por ahí, Cookie, también, sí. que era un. Como esos pinceles, viste, de, de, de cosmética. Sí, sí, sí. Pero no, saca un pañuelito, un pañuelito, se saca todos los restos de los vidrios, los tira ahí. Y sí, no puede, no puede dejar, no puede quedar con ninguna evidencia. Digo. Sí, y ahí le dice, no, lo que vamos a hacer es buscar al, pa al padre de Nacho. Mike se le planta, hmm. el Massive Attack le apunta con un chumbo como diciendo, qué onda, con vos, viste. Qué personaje. Mike se mantiene plantado. Y hay una llamada... Y hay telefónica. justo una llamada que le dice, es él, me está llamando, viste, le dice Mike, atendé. Y ahí, bueno, Nacho le dice, el loco, ¿qué onda? Con vos, viste, me dijiste esto, que lo otro, y le dice Mike, no es mi decisión. Le dice, ¿qué van a hacer? Y quedan... En que quiere hablar con Gustavo. En que quiere hablar con Gustavo. El mismísimo Nacho. Esto lo vamos a ver en el capítulo que viene, pero cierra en esta... Queda ahí. En ese... Nacho va a hablar con Gustavo. Sí. Nacho tiene un plan, evidentemente. Acá va Sol Goodman, otra vez, a la de los dos pajeros, estos, <risa> que le dicen, ay, vos nos usaste, qué sé yo. Eh, Son odiosos. Sí. Eh, ningún... Le piden, vos, vos tenés que resarcirnos, viste, tenés que hacer que, que él como que sí, sí. recupere el, su honor o qué sé yo. Esto no entendí muy bien. Porque la le placa, reclaman eh. cosas Y Kim le dice Ustedes, ¿qué vienen a reclamar? Como que siguen en la... Sí, sí, en el la, mundo de las estafas Siguen en la estafa Y Kim hace una muy buena Que es que entonces lo que hace básicamente es llamar gente Y le dice, mira, acá tengo dos sí. Que están haciendo esto, esto y esto Y que la chupen Sí, ¿Viste? sí, sí. Entonces Sol lo que hace es de... <ríe> acá vemos la carita Saúl, de Sol sí, Que es como... Ni él se anima tanto, ni él se anima a ser tan hijo de puta. Es que él no podría tampoco. Él no podría, él es él un no poco podría. más infantil. Kim es la que usa realmente el poder que tiene de conocer sí. sobre leyes y qué sé yo. Y mientras hace toda esta movida, la cara de Sol es increíble. Como que está incómodo, ah, se siente hasta en, un poco mal. Está ¿verdad? en otra liga, Kim. Sí, sí, sí, hasta... Mira para otro lado, mientras ocurre esto. Vos fíjate que el chabón está parado ahí, todo, los, dos, los otros dos miran aquí y solo está en un rincón sí. mirando para otro lado. Entonces los locos dicen, bueno dale, ¿viste? le cuelgan. La mina con la bandera yankee atrás, sí. la estatua de la libertad. Es, eso es terrible. Es hermoso, es hermoso. Es terrible, el simbolismo de esas cosas es impresionante. Como que creo que nunca en Better Call Saul ni en Breaking Bad la bandera estadounidense no. y todos los símbolos de justicia... Aparecen como algo hasta ser tomado en serio. Nunca explotó... Es otra cosa. Manera. Entonces, bueno. ¿qué más está movida, los asusta, les cierra el orto. Para que se den cuenta de que tu marido no se puede reivindicar. ¿Viste? Y... Mmm, le dice eso. Si ustedes se quieren reivindicar, llamen a todos los clientes que cagaron. Y díganles... Devuélvanles la guita, ¿viste? y pídanles perdón, y se toman el palo. Entonces, después de eso, Sol y Kim, y vemos que un auto los sigue. Me un, me auto de... sola, un auto con una sola persona. Me he olvidado de ese detalle. Y así termina, el capítulo. así termina el capítulo. Yo pongo en pausa esto y no logro saber quién es el auto. ¿Quién puede ser el auto? Eh, no puede estamos ser... Hablando a sabiendas... Howard no creo que sea. Aire, no... Howard no jaguar creo no. que sea porque no debe estar al tanto de esto que está pasando. No, para nada. La policía... Menos. Menos. menos. Lalo. No porque es el que en México. Lalo quedó en México. Lalo quedó en México. En los siguientes capítulos se ve que hay gente que está siguiéndolos a ellos, que son la gente... De, en o sea, el no, siguiente capítulo, de no, hecho, en pero el capítulo 4, En el capítulo 4. Pero en este capítulo la persona que está en el auto es una sola persona. Es una sola. Entonces, no sé quién los está siguiendo en este capítulo. Habrá puede que sea la gente de. Puede que sea la gente de Gustavo. Pero sí. que sea una sola persona. Estos detalles de Breaking Bad Battle Console no los. Sí, sí, no, no, no, es azaroso. No los descuida. Sí, sí, sí. Eh, entonces. ¿Viste? No sabemos. No sabemos. Al día de hoy todavía no lo sabemos, Nico. Y bueno, lo que vamos a hacer es. los siguientes dos capítulos. los vamos a hablar en otro video. Simplemente para que este video no dure dos horas. Perfecto. ¿Viste? Así que hasta acá llegamos con esto. Los invitamos a que vean el segundo video, hablando de los capítulos 3, 3 y 4. 4. Y luego vamos a hablar semanalmente de cada uno de los capítulos. ¿En el realidad? segundo video va a estar disponible ahora mismo también. Que vayan saliendo, sí. O sea, es simplemente dividirlos sí, para sí, que sea sí. un poco... De y de todos modos, Nico, no salieron el primero y el segundo juntos. Sí, el primero y el segundo que salieron se juntos. Estamos, Así que estamos, estamos bien. Estamos en regla. Estamos en, en regla. En regla. Eh, nos vemos en el próximo video. Si les gusta lo que hacemos, suscríbanse al canal. Compartan con sus amigos y amigas entusiastas de Better Call Sol. Y síganos en el Instagram. Better go sell.